Estén eh, donde ustedes quieran estar y felices. lo que Pero esa gente es feliz andando en contravía, ¿no? Podemos hacerles investigación, piros tombos. Uy, calme. Perdón, perdón, me salté. Nosotros somos tombos, pero no pirobos. no es de que, ah, que perezan, estén donde ustedes quieran estar y estén felices. Listo, muchachos, es de verdad lo que les quiero pedir. 10, y vamos a ver, o sea, de verdad, pues esperemos que los muchachos que les digo que me van a venir a apoyar también. No es que van a entrar en cargos grandes, ¿no? a todos les he hablado y todos van a entrar igual como todos han entrado aquí, en una carrera normal, ¿cierto? Entran como bachilleres, tengo que revisar bien los los rangos, ahorita ya queda hablar con, con Andrés y con Julio para ver, listo, para pues ir como tomando las cosas, las indicaciones de que cómo quedan los eh, los ascensos, porque pues la idea es que todos estén felices, ¿cierto? O sea, que este revolcón lo sepamos cómo llevar, porque sabemos que pues el que se fue César tenía gente muy buena también, y pues muy confiable, ahorita que se fueron estos otros también, pues era personal, pero bueno. Listo, cualquier cosa, verdad muchachos, háblenme, díganme, pregúntenme, yo de pronto me les demoro en contestar pero yo a todos les respondo, listo de verdad, o sea, no, no, no les dé pena y véanme a mí como un amigo nomás y ya, porque o sea, y eso es para disfrutarlo, ¿list? entonces ya, eso, eso es lo que les quería decir muchachos en estos 15, 20, 20 minuticos que les quería quitar de su tiempo Vale 10-4 Somos 20 oficiales en servicio es por. Eso que ahorita usted tiene que hacer depuración de la platilla. ¿no? Sí que sí, sí ya, ya voy para allá. <risa> vamos, vamos a ayudarle con yo sí. que él tío. Vale ya muchachos ya pueden rompan filas, eh, coman, revisen sus necesidades. Ahora al perra. Retaquen, disfruten y vamos a aleuro a toda la delincuencia de la ciudad listo. Sí, sí, poner, señor? Cuatro, <risa> mujer, mujer, no. Muchachos, pone los en trinomio no no quiero que nadie esté andando solo. Si les toca en trinomio sean en trinomio. 10-4, mi teniente. User your Buenos compañeros, eh, José. Compañero. José Manuel Rico en 18. Buenas compañeros. Buenos compañeros. Compañero. Eh, entonces, general, nos distribuimos en cuadrantes o. User User eh, Mayor, me copia. Por favor, puede armar los cuadrantes mientras hacemos aquí estas estos cuatro Si quiere, teniente, subamos nosotros al... a eje. Ajá. Llega la radio. Llega la radio. la radio. la radio. la radio. la estoy. Mi perdonas. <ríe> ¿Qué le pasa? <ríe> hey, ¿qué tal, incógnito, amigo? ¿Cómo vamos? Viendo okay. que. Vayan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vamos? Señor ¿Sí, oficial. Sí, dígame. Una pregunta: ¿Usted ¿sí tiene conocimiento si ya inició la ...la que la reunió con nosotros en general? ¿Sí? Ah, la verdad, ah, no tengo idea. Ah, okay usted señor. Hey, tienes comida. No, parece. Va. Vamos a comer, vamos a, a buscar. Sí, comida. sí, sí, vamos, vamos, vamos. Al fin usted tiene camioneta. Sí. Alex Listo, vamos a comida Oh, espera, yo te marco una tienda Dale, deja tanqueo ¿Qué es que necesito de una vez sacar mis implementos policíacos, perro? Que volví. Uy, yo pensé que estaba escuchando. Eh, no, pues. Les iba a gritar, de es que tomos, pero recordé que también soy tombos <risa> No, Kata, estaban diciendo de que. Pues básicamente todo va a ser como en Delta. Y ya estaba dando la bienvenida a la gente y listo, solo es. Yo ya la tachaste. ¿Cómo? Ya tachaste, sí Sí, ahí está marcado Copy pero esa gente es feliz andando en contravía, ¿no? Podemos hacerles investigación, pirobos, tombos. Uy, cálmese. Perdón, perdón, me salté. Nosotros somos tombos, pero no piros. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, nada, el desorden... y hay que llevar bien la vestimenta y las formaciones... Y el entrenamiento Hace y tal. el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Oh. Mm. Listo, te baja y consigue bastante para los dos. Oh, oui. Si él dijo eso es porque sí. Así que ya sabes. Ojalá y la policía la ande bien. Así como Delta, te imaginas. Bueno, ¿y este qué? ¿Está cogiendo comida para cuántos o okay? qué? Tú no tienes nada de comida, ¿cierto, Cañas? No. No, nada. La bebidita Ay, como que volvió No, pues sí, quedó al mando Estás bien ahí con eso, ¿cierto? 60 Quédate ahí, ¿cómo te van en tus vacaciones? ¿La estás pasando bien? Listo, Matsi, Entonces, espérame. Listo. Apúrale, bebé. Usted, ¿en dónde está guardando su equipamiento, sus... su loadout, sus armas? En mi casa. Ah, bien. De hecho, todo lo tengo allá. Ah, bueno. Entonces, ahorita pasamos, ¿no? Sí, sí. Sí, yo nada, es lo mío, o so. Ah, qué bueno, qué bueno. Me han Chicos, me, me excusan unos minutos y no les hablo muy seguido, es que estoy comiendo, ¿vale? Listo, papi chulo. Más fácil salir derecho. Ah, no, mentira, no. ¿Cómo? Haciendo la manuela y manejando... Uy, complicadísimo. Listo, pondréamelo. No, y ese día son Sundays Ey, ey, la juega. Él es el alto, el alto. ¿Qué pasó acá? Los accidentaron, pero los de la moto están todos sospechosos ahí. Dame un momento, espera que estoy 5-7. Copy Ay, amiga, y dejó su encendido. No, chicos, ¿y que, ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? ¿En qué andan? Dale vueltas a la manzana, a ver qué pedo. Ahí salió un modo 10-20. Está chalo ahí. Pasó. Esta zona, oye, oye, oye, oye Sí, sí, pues, no es que son dis... ¡Dios! ¿Pero qué? ¡Puede las alarmas! ¡Rápido, rápido! ¡Fuera de la zona! ¡Hágale, hágale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Se me olvida, loco Pero Maxi sigue en la moto, Dios. Espérate, que pasó algo aquí con mi vaina. No tengo pistola, no sé qué pasó. Changos. Ya, lo siento Vete por la izquierda Cañas, no ¿qué no pasa? No lo veo, no lo veo, no lo veo, ¿dónde? Parece a la izquierda, a la izquierda Bien, Sí, sí, estoy bien. Tú, ¿cómo vas a estar? Bien, bien, me imagino. No lo veo, no lo veo. No, yo tampoco, yo tampoco, los perdimos. Mira los míos. Los voy a terminar echando la camioneta encima. Y PG no, ¿eh? Pues sí. Pero pendiente, pendiente. Hay que colocar pinchos, coloquemos pinchos. ¿Tienes? Sí, objetos, digamosle, un agente de la policía. Dile, dile, dile. O sea, yo cargué mi pistola y no me sale llena, ¿no? Machi, ¿cómo vas? Bien, no sé qué está pasando. Cargué la pistola y no me sale llena. Acá dos minutos, Maxi, mira a ver lo de las de la pistola que pega No las tienes un cargador adicional que me facilitas ahí Por lo menos uno ah, Pues, pues pucha? cargador esto se me consumió a las 5 Ya se las consumió de verdad, no, no no las cargó más bien No pero no, no tengo... No, tengo no para irles, toca darle un pasazo allá a la estación Ey, él ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bienvenido Mira, sí eso es lo que estaba intentando hacer, echarle el, el vehículo encima porque. Entonces pásate, pásate rápido, vuelves acá. Voy y vengo. Si sí, hágale, hágale rápido. Es... Díbelo José Luis, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? si sabes dónde es Maxi el qué dónde están ustedes sí sí sí Que se armen los pinches chingadazos. si esas sí, está melísima, melísima. Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, está uh, la no sé qué fue. ¿Dónde están los kits? ¿Dónde están los kits? No, los kits. Ah, aquí está. Ay, sí cagó, viste. Ah, no sé por qué la vez pasada no, no. Se las consumió y ya. Solicitamos patrullas. No, pero que me dio todo pues en estos momentos Dímelo, ya voy en camino, cámelo R Ya, ya le tomamos eh, fotos a la moto Listo, y tomo placas eh, No, estaba preguntando <risa> Ya voy Ah no Es que pregunta <risa> <risa> dice que la moto está a nombre de Juan Diego R. a las placas. Juan Diego Cardona No sabía que eran ellos. No, sí, a mí también me pasó. Tranquilo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ¿Esto qué es? Claro. es? Una fábrica de limones, típico, Dios mío. Caros. Sí, sí, eh, qué pena. Dígame. Uy, esto muere de atrás, un par más paracos que... Eh, el poli que está al frente mío, ¿me puede recordar aquí qué pasó? Ahorita les recuerdo, ¿listo? Por favor. ¿Alguien me puede recordar? Su, su pañoleta y su... Eh, si tuviera las manos sueltas, mano, con mucho gusto, me las quitaba. Pues, lee la nube, por favor. Listo, amigo, vea, le voy a quitar las esposas, usted se va a quitar la capucha, todo lo que tenga que le tape, me va a pasar su DNI. Listo, ¿Listo hermano? hermano. Listo, hermano. No veo nada, Poli, ahí se la entregué. Listo, hermano. solo la, la gorra y las gafas por favor. Danza, Listo, caballero. Lo voy a desesposar, ¿listo? Oye, a mí también que me quiten las esposas por mí? me ponen bría. Cualquier movimiento ¿Pone? son... De tío. Listo, hermano. Listo, si sí está mal, eh? me pasa su pared? DNI. Listo, hermano. Contra la pared, caballero. Dale. Eso me permite su DNI y si está no normal. Vale? Sí. Ella, hey, ¿qué lo reviento. Socio. Boni, ¿qué pasa acá, Socio? os cuente. Dice hermano. Ahí lo ve. Ah, el señor Molina. ¿Sí? Sí, señor. Gilberto. ¿En qué año Son nació Juan usted? Diego. Hermano, yo nací en el, el 90. 90 el 90, ya que se dedica? Pero, pero hermano, ahí me reuniendo la no? papa todos los días, usted sabe Vale, vale sí hermano, yo por el tengo un pero pues... Le paso su cédula, vale Listo hermano, pásenla, pues ¿Listo, caballero? ¿Cómo está? Escucha. Bien, señor, ¿cómo ha estado? Listo, amigo. Le quito las esposas, se voltea y se quita como, capucha y todo lo que tenga. Cuenca. ¿Listo? Muy bien, caballero. Señor. ¿Me escucha? Afirma. ¿Sí? Ah, sí, señor, sí lo escucho. Listo. ¿Qué pasó? Un oh, ya me voy! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso Venga, esto? quítese... Todo es... lo que tenga, vale, pañoleta, capucha, todo. Ay, socio, ¿cómo así, socio? Sí, joder, y me madre, pasa su DNI si están es mal. Eso, parce? Esto, socio? Me queda atrapado. No, no, no. Esperate, esperate, no. esperate. This is cold. It's cold? Yeah. Listo, esto, se me no, quitan no, las no, gafas. No. Se me quitan las gafas también si están mal. Listo, eh. una. Ya ¿Ah? digo. De una, me pasa su cédula si está ah, mal. Caballero, se quita no, por favor su bufanda, cualquier implemento que tape su cara y me presenta su DNI si está mal. Qué mola, ve? 888. Mira Míralo no, ya hijo. Listo, usted ¿cómo se llama? Yo, me llamo Frank. ¿En qué año nació? 1989 19 por Okay, ¿a qué se dedica? ¿Cómo? Yo. Pescaré <risa> <risa> pescar ¡Ay, hermano. ¡Ay! Y a está. Sí, bueno, voy a ir su solo. Eso la capturó... ¿Por qué? Porque ah, el socio. Me la pillaron que era corrupto. Sí. ¡Ay, <risa> socio! Ah, ¡Ay, socio! ¡Ay, ay! ay, ay, ay. ay, ay. Ah. ay. ¡Socio, póngame un día! ¡Soy el socio! ¡Eso es muy desesperante con el socio! ¡Sí! <risa> bueno, a ver, soy socio. Cuente 1, 2, 3, 4, 5, socio. ¿Listo, ¿Eh? ¿Oficial? Pues, sí. Eh, para ah, tomarle sí. las fotos y, Eh, eh y ¿qué ves, cargos ¿sabes? se le van a poner? Gracias, compañero. Si se le ponen intento de asesinato, Sí. Fuga y, y... Creo que robo, pero creo, no sé. Robo vale. A un gracias. civil y posesión de arma y Ah, firma, sí señor. Listo, entendido de una. Vale amigo, buen servicio. Listo, ya está, compi. Sí. Pero ya que veo que son varios, ¿me escucha ahí? Sí, le copio. Ya que son varios, ahí deberíamos saber qué. Ahorita interrogarlos. Señores oficiales, ¿cómo se encuentran ese ah, sí, cuando. Muy llegué. bien, caballero, muchísimas gracias. No hay ninguna. No Negativo, muchísimas gracias. Hasta luego, dijo Monchito. Hasta luego. ¿Podríamos interrogarlos ahorita en comisaría? Sí, apenas los metan a la... Marica porque son son cuatro y se volaban uno o dos no no los agarraron los cogí creo que esos son todos no no solo uno no que yo sepa no bueno igual eso ya lo definimos sí eh, toca hacerles la interrogación más interrogación del mundo sí de los dos que cogí eh, ninguno es el dueño de la moto vale, vale Juan sí. Diego Cardona se llama la moto Listo. Creo, Creo que ya en la base de datos está esta gente. Ahorita reviso. Sí, verdad. Uh -huh. Hey, ¿qué tal, sep ¿Cómo vamos? Bien o okay. qué. ¿Y si te gustó el capítulo? Eh, ¿pudiste sacar los... los la, la... munición? Sí, sí pude. Imagínate que yo tenía cinco, las conecté y se desapareció. No cargo la pistola. Así que me tocó sacar 5 más. Igual aquí tengo, si necesitas. No, no, yo estoy bien de munición. No, esos tipos sí se veían sospechosos desde aquí que estábamos. No, y está todo quieto, ¿no? Sí, oye, está quieteco, hay que, que alcanzamos a, a coger eso. Ay, salió un 20. Creo, creo que eso es a robo, robo. a joyerito. Sí, sí. Vamos a ver qué va. Pues eso vamos. Oye, qué bueno que haga un equipo especial solo para eso. ¿De qué? De lo que dijo ahí mi general. Mm, sí. Sí, la verdad es que sí, funciona. tienda si si te dije pero como que no hay nada pues paremos a la moto El momento que se acabó de ir por allá vaya vaya <risa> Ah, no, sí. Para mí también fue incómodo eso. ¿Cómo o okay? qué? Ah, no, qué pena. Estaba contestando aquí. Eh, una duda que me tenía el subconsciente. <ríe> Uy, un día 20. Estamos que nos quedamos sin gasolina. Esta vaina se sí consume. Uy, otra vez, viajes. No, pasamos más tanqueando, que haciendo algo más. Cierro. Uy, por ahí la policía debió reaccionar rápido, sabía que, que la moto estaba pasando varias veces por el mismo lado. Pónganles pinchos. Bimba. Oh oh, ¿ve lo que tenemos aquí? Eh, sí, compa, igual. Ajá. Ya ahí el teniente le hizo llamada atención y, pues, normal, son cosas de la es de un tal de Frank Flores. Sí, ese fue el que yo cogí. Allá, allá en. Allá, sí. Ya le tomaste foto a la placa. Sí, ya le tomé foto a la placa. Sí, sí. que nos quedamos sin gasolina? Ah. ¿Qué pasa si estallamos la gasolinera? Eh, no sé, déjame con la duda <risa> No, ¿y qué? ¿Cuántos 20 Ah, ¿eso qué llega es? ¿Una tienda? Rápido, llega rápido, como dice, a, a lo que te marque rápido, lo más rápido Cuando llegues Listo, listo, listo Sí, listo, apenas llegamos allá nos devolvemos para la comisaría, ¿listo? ¿Qué? Porque ya están sentenciando a la gente para hacer ah, el yeah. interrogatorio Listo, listo, de una... Y no vamos a ver qué todo por ahí Volvemos a la comisaría Juega con las motos. Juega con las calles. ¿Sí? ¿Qué tachaste aquí? E sí. A pues me dimos cuenta que la comisaría se fue, la comisaría. Sí. Pues están llevamos. muy perdidos, pues están muy embalados <risa> No, sí, ya ya Están perdidas Dale pues Te lo veo en el, en el techo, ¿Listo? ¿Qué tal ya hasta acá? Ya ¿Te devuelvo? Sí, sí, sí Este tipo aquí haciéndome gastar gasolina, Dios santo Uy, zona Sí, sí, como él no da plata para la gasolina De estos duras eh, Esta general La Moisés, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas?